Este es el cuarto y creo que es el último video sobre el traslado de la partición home a un disco nuevo. En el video anterior ya copié el contenido de la partición SDA13 a la partición SDB1 con el comando DD. Quedaron pendientes dos detalles. Modificar el identificador UID de la partición y ajustar esta partición a su tamaño real. Empiezo con esto último utilizando dos comandos. El primer comando es sudo e2 fsck f y el nombre de la partición. Este comando hace un chequeo o verificación de la partición sdb1. Y luego doy el comando sudo resize 2fs y de nuevo la misma partición para que la partición sdb1 tome su tamaño real. En eje parte ya se ve la partición con su tamaño real y se quitó el color gris que se tenía antes. Nos queda cambiar el identificador UUID. Si cambio o yo podría cambiar el identificador de la partición SDB1, pero entonces tendría que cambiar o editar el archivo tab de todas las cinco distros Linux pues todas las distros comparten la misma partición home. En cambio, si modifico el identificador de la partición SDA13, que ya se convierte en el home antiguo y no lo necesito volver a montar, ya no tendría que modificar ningún archivo etcfs Y cuando se reinicia el sistema, se va a montar la partición SDB1 como la partición home. El comando es sudo tune o tune2fs-u, u mayúscula, random y el nombre de la partición que en este caso es slash dev slash sda13. Este comando modifica el identificador uid poniendo un valor al azar o un valor random en inglés. Aunque antes también debo verificar la partición SDA13. Y ahora sí doy el comando para modificar el identificador. Y ya quedaron las dos particiones con números U y D diferentes. Por tanto, ya no me va a dar error cuando reinicie mi sistema. También cambio los labels de las particiones SDA13 y SDB1. Solo es para que a mí me quede más fácil identificar las particiones. Aún no voy a borrar la partición SDA13 que va a quedar como un respaldo o como el home antiguo al menos por unos 15 días o un mes. Y ya puedo reiniciar mi sistema quitando la memoria USB, el, eh, la memoria USB Live que tenía de Linux Mint. Uh -huh. Y aquí está de nuevo MX Linux y la nueva partición Home ya es la SDB1. También probé en Debian, Ubuntu y Linux Mint, todos sin problema. El único detalle es que en Manjaro Linux se invirtió el orden de los discos SDA y SDB. Pero, como el montaje de las particiones se hace con los identificadores UUID, no hay ningún problema. Y hasta aquí este largo tutorial, aunque no podría terminarlo sin dar una de las fuentes principales en que saqué la mayoría o todos los comandos. Es un video de Luke Smith. Él lo hace en alguna versión de Arch Linux, pero los comandos son los mismos. We're going to be playing around with Linux file systems and partitions and disks. Here's the deal. A couple days ago, I installed an mSATA drive on my computer. Uh, I did a little video putting it in. Um, and now I actually have three hard drives on my computer. And now that I have three, there's some things I need to move around. There are th